Me gusta actuar, hablar, rebelde, cantar y así mismo contemplar lo que pasa Fui traje, violencia contra producción, lucho por mi educación y aún así espero un futuro mejor mi estúpida razón aunque no habla mi corazón Hoy me encuentro en un proceso de transición pero de manera más lenta Me gusta la estructura de este planeta y asimismo romper mis metas mi mente tiene unos cuantos esquemas En ello podrás encontrar cinco preguntas que nadie podrá contestar Hoy fluyo con mis alegrías todos los días Y para variar siempre me podrás encontrar Acostado en la rama Y aunque no soy consumidor Pero siempre como el autor de esta movilización Quiero que surja mi educación Quiero que surja mi educación ver el amanecer, ver la cosecha crecer y así mismo observar mi nuevo ser He podido tener pocos talentos en los colegios de menos instrucción donde discriminan sin razón, válida son puros pretextos varios que sobresalen a diario, el cotidiano es ir al colegio y volver con comunicación en mano, que estamos en paro, que declaro que descaro, que no te aumenten el 7% de tu justo salario marchas protestas, todos se viven a diario soy una persona con mente de revolucionario político, próximo adversario Violencia contra producción, lucho por mi educación, no aún así espero un futuro mejor. Que estúpida razón, aunque no habla mi corazón. Me gusta ver el amanecer, ver la cosecha crecer y así mismo observar mi nuevo ser. He podido obtener pocos talento en los colegios de menos inclusión. donde discriminan sin razón, válida son puros pretendos varios que sobresalen a diario cotidiano. Al colegio y volver por comunicaciones, mano, que estamos en paro. que claro que es descaro, que no te aumenten el 7% de tu justo salario. Político, próximo adversario. Fluir, me gusta sentir placer, donde no vale tener miedo a las alturas. Me gusta subir la montaña de la cumbre, ir más allá, para que así mi voz pueda ser escuchada. Yeah, Muchas gracias. Eso fue pretento